hola amigos pescadores ya estamos en la prefectura naval argentina de Berizo. imágenes que nos envía nuestro amigo marcelo maco del programa pesca y aventura una salida a la pesca de pejerreyes eh, esto se realizó en los primeros días de mayo con la intención de hacer poca navegación eh, se fueron a pescar a palo blanco muy cerca de la orilla y la verdad que la pasaron muy bien Entretenida pesca, mucho pique, con pesquerreyes de medida a los 42 centímetros, pesca de flote, bueno, como es la pesca en el río de la Plata, con boyas grandes, brazoladas cortas de 15 a 25 centímetros, una o dos mojarras por anzuelo o también una mojarra y un filet colgando. La verdad que la pesca está muy buena, está para aprovechar, si quieren ir a pescar les vamos a dejar los teléfonos de dos guías de pesca de la zona y bueno el agradecimiento para Marcelo y sus colaboradores que nos acercan este excelente material. Lo atrapó este es con devolución que se va vivo, mira. Eh? Ah, ¡Impresionante! Biencito. Bien ahí Espectacular Fabi Seguimos Bien ahí poroto Muy lindo ese ¿eh? bien, bien, bien, bien Bien Bien, los 40 tuyos Bueno, ahí viene Fabi Devolvemos Bien, Fabi Vamos Al agua Viene ahí Fabi Uy. los corazones, tenemos que cambiar de lugar, nos sacamos un poquito más a la costa, zona Isla Paulino. ahí Te lo muestro. Yeah. Sí, el sí, sí, sí, pescadito. Vamos a pescar. Bueno, venimos con Fabio. Día complicado, eh. sí eh, lo estamos sacando. No? Eh, sí, sí. Estamos, eh, estamos metiendo pejerrey, pero bueno, vamos a decir que... Ni una, no, mira qué lindo pejerrey, no, no, qué dientudo todo, mira, espectacular, Fabi. Hay que decirle a la gente que todo el día sin viento. Pero... Cerquita de la costa, estamos ahora, estamos a mil metros, mil Bien ahí, Fabi, espectacular. Seguimos. Acá lo tenemos, Miguelito, ¿cómo andás, Miguel? Bien, ¿Bien? bien. tranquilo. ¿Le mandás algo a Chiro? <risa> ¿eh? ¿Por, ¿no? Por eso porque no está Chiro. Bueno, ahí les muestro. ¿eh? Justo enfrente nuestro, en este momento, palo blanco. ¿Eh? Lindo, lindo pescado. ¿Cómo ¿No te llevó? No te digo que de kilo, pero. 300 gramos vamos a pesar. Bueno, ahí viene el poro. Viene el poroto con un lindo pejerrey, ¿eh? Pareciera. Sí, sí, sí. Mira, Bien, joder Bien, bien, bien Mirá. Bien ahí pronto Seguimos, porotito, vamos Dale. Miren el río Planchado, desde que llegamos El río así Ni una gota de viento Bueno, venimos con Fabi, ¿otro más? ¿Otro? En este río Tranquilo Fabi. Bien ahí, eh. Y seguimos, ¿eh? pese a al río en condiciones no buenas. Seguimos sacando algunos pejerreyes. ¿eh? Acá viene Miguelito. Muy lindo ese Miguel, eh. Mirá, este mejor. Este mejor porque tiene un diente más. Bien, Miguel perfecto ¿eh? bien bien ahí bien. seguimos vamos. vamos sí sí están pegado acá el bote bueno seguimos pabé espectacular para guía de pesca ¿Es Bueno, Miguel, vino, comió, se fue, volvió, lo clavaste. En Lima lo paseó. Bien. espectacular. Muy buen pescado. Bueno, Miguelo venís Mortal Combate. Aquí estamos, Fabi, con otro. Todos mm. en la misma medida, ¿eh? Sí, sí. Hay algunos que están lindos. Hoy se avisa que estaba más lindo el otro. Pero... Sí, sí. Muy bien. Bueno, Miguel, vienen todos de tu lado, ¿eh? Vienen sí, todos para acá, ¿cierto? Sí. Mira sí. ah, qué lindo este? Sí, sí. Primero te comió delante y después vino atrás, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Muy buen pescado. Ah, está muy, muy bueno. Bueno, Miguel, o... Estamos todos calcados, Fabi, eh. Bueno.